no me venga a ser hipócrita te lo estoy diciendo de día ahora porque te usted lo acababa aquí. antes no me venga pero a ser hipócrita no bien por dime. el señor Robertico Salcedo era un personaje no muy grato no, eh, no, pero no muy grato. dio un paso exacto espérame. dio un paso pero déjame dar la introducción para yo explicar okay. ah porque estoy con los guantes puestos okay. para ti, tú estabas de tu cuenta aquí Robertico Salcedo en las redes sociales y en la gente era muy bulleado. ¿Sabes lo que es bulleado, Néstor? Sí, que lo tripea. <risa> lo tripea mucho. Como un par igual. Cada vez que sacaba no, no, el tigraje comprado. Exacto. El Tigraje comprado. El tigraje. Cada vez que hacía una película decía, "Otra Robertico." Era así. O sea, el tipo tenía una tasa de rechazo. rechazo. Yo no sé por qué, porque el tipo Amén. Pues, eh, eh. Me dijeron a mí. Lo una persona, una amiga mía, mía personal que trabajaba con él. Que el tipo es un monstruo trabajando, el tipo, el tipo es un verdugo. Hay gente que creen que yo viví... Que de eso que vamos a hablar. Entonces la gente tenía un rechazo con Robertico. Y mira cómo es la cosa de la vida, que en el momento que tú cambias una posición política, cambia todo. Claro, eso es así. Cambia todo. Ya Robertico no es la persona negativa no, a, a, que la gente decía. Ahora lo quieren. Entonces, ahora lo, es positivo. En, en, lo, en los campos lo quieren. ¿Eh? En todos los campos quieren a Robertico ya. En los campos no lo querían. <risa> en todos, en todos los lados lo quieren. Se puede comprar. puede entrar a los barrios bien, él no lo tri... ¡Ay, Robertico! Ya. Sí, pues, ¿Te acuerdas que lo acababa? Claro. ¿Te acuerdas la sí? vez cuando claro. él subió, subieron una foto? Que parece que él se había lavado la mano. Uh -huh. Y eso lo pasa a cualquiera. Él se lavó la mano. Y si y las mujeres fueron a tomarse la foto con él. Y él cerró los puñitos. Y dijeron que él... Que Pero él le estaba cogiendo asco. Tú no te has dado cuenta por qué por qué fue que cambió de por lo Político, Neto, por lo político. No, porque él estaba en un partido uh -huh. que ha desbaratado este país, uh -huh. que todo el mundo lo odia. Y ya por eso ya hay que cambiar. Por eso, entonces, él pasó al... Uy, uh -huh. uh, Pasó al lado bueno ok ¿esto es el otro lado malo claro que sí y vida. el país y el mundo así lo sabe porque donde quiera que llegue le aplauden ahora ahora ahora porque antes estaba en yo una espero que esa mal. gente que están aplaudiendo a Robertico no digan que las películas son clavos que vayan ah, ah, al cine ah, eso es otra cosa ah, ah, ah, ah, eso es otra cosa no, ¿qué, algo de las personas que tipo, y, qué tipo y, finge que tipo me que talento porque el tipo siempre ha creído mucho en los talentos nuevos ¿Eh? Ah, Dios puede pegar mucha gente. ¿eh? Robertico creyó en el boli. ¿eh? Sí. Nahuero, que bueno, vino primero por boli. El doctor que vino primero por Santiago, pero creyó en él en, en sentido no, de televisión. No, siendo, siendo un, tipo, un programa difuso. Cuando Chedi estaba en olla. En el suelo, en el suelo. Allá, allá abajo. Allá Dice comunicador Génesis de San Francisco de que Chedi estaba en olla. Ay, cuando cuando ay, Chedi ay. estaba abatida. Robertico le, le abrió el espacio le, le, le, y pegó. A mamá, mamá, pero y mamá mató. siempre ha estado que uh, No, no, nada. en ese momento fue que ella comenzó a matar, que, que, que ella entraba de que, di que, eh, ¿cómo era que con, ella Como el alocado de Puerto Plata. No, no, ella? que no, ella decía, dije, como di que, di que, eh, llegó mamá. Le, ahí, le, de le, ahí fue que vino y llegó mamá. Fue en el programa de Robertico. La ayudó, la ayudó. Yo lo que creo es que nosotros no podemos evaluar a las personas en esto por el simple hecho de que usted tenga un partido no es eh, que la gente le duele eh. la gente sí, le, duele. Sí, no, que le duele lo que pasa con no su partido así, ¿no? le duele no, lo que no pasa con su así. país le duele a la gente y, y entonces ese ese dolor lo transmiten a los miembros de ese partido tú no puedes quitarle eso a la sí, gente pero la gente no puede ser así porque existen personas buenas neto si sí. tú vas a decir a mí que tú eres pero de malo no es malo sí, pero pero los lo chiquitos son buenos o, digo todo lo del estado vamos a decir sí. el gobierno todo Mira, ahora hay un problema de que, que yo no menciono al, al candidato de, de, de, de PLD en las ¿cuál? redes. Que yo le pongo de que... Pa, eh, eh, candidato del partido de turno. <risa> <risa> ya, pues me dicen de todo privado, sí, me amenazan eh. y de todo. Eh, regalo, tiene un video que tiene más de 100 mil reproducciones en esto. Preguntando quién es el Penco. Acuérdate. Sí, de verdad. Tú, fui fui tú, yo, tú, fui tú, tú, yo eh, lo pegué. Eh, eh, eh. Fuimos nosotros. Y vienen unas entrevistas ahora. Ahora esa máscara de vale como, como 2.500, 2.700 pesos. La mía, yo, yo la empaté un chimbe. Mami me la coció. Un saludo a Margarida Madura. Me la es vale. mía. Eh, Margarida sí. es mía. De la mía. No te dejaste ver la cuarentena, pero... <risa> Yo estaba <risa> trancado. Esa, esa máscara de vale unos 2.500, flaco. No, mentira, mentira. Llévate de mí. No, no, no, mentira. Lo que hay es que tú tienes que aceptar ne, en esto que Robertico ha sido siempre un fajador. Sí. Estando o no estando. Es sí, una estupidez. Es bella, que la gente de que no, no es estupidez, no porque un la, no, no, no, no, La gente está. No, no, no, no. Hay no, no. gente, gente que no sabe de cine. No, no, porque atención no ayer, sabe si el tipo llenaba. Espérate, eh, hay gente llenaba, que no sabe de cine. Y se pone a hablar caballar Porque si yo no sé de cine, yo llamo a Divin. Divin, dime, ¿cómo tú ves esta película? Eh, pero estamos bonitos, estamos eh, matando. Eh, no, yo sé en, en HD. En HD, no es lo mismo en un celular. No es no, lo mismo en un celular. No, no, en no, celular no, no, eh, oye, se ve limpio, ese... eh, limpio. <risa> se limpian pues bien y hay mucha gente porque ven que sí. ella hace un trabajo muy consecutivo en película porque te pero que teléfono. la gente iba a verlo neto sí, y tiene un programa, no. tiene un programa a mí me encanta el programa de tanto ah, y no tanto a mi sí. y oye me, eh, buen buen uno de los mejores entrevistadores del de sí. país sí porque, porque es, es como sí, que sí pero tú acopla. estás hablando de esa cualidad de ahora no, no no no yo nunca he hablado más sí, de Robertito que no, no no yo no que no se pueden buscar las redes, ahí están. Porque yo tiro ¿Sí? todas las redes. Tú acabas de decir ahora mismo. Ah, bien, que el sentimiento de la gente. Emma, ¿ustedes se acuerdan cuando Robertico vino aquí las inundaciones? Cuando Robertico vino aquí a ayudar. Y ahí vino. Ay, que la gente se le olvida la cosa, no, eh. No, yo, yo sabía Robertico que Robertico no vino aquí. saludo Hoy está sea, un saludo, Neto. Bien. Que es fanat, seguido de nosotros. Bien. Triple. Ah, un saludo ey, a triple. Ey, triple. Triple, es sí. el alma gemela de Robertico. <ríe> loco. Oye, loco, contigo, Néstor. Triple. triple, un saludo a nuestro amigo Triple en Santo Domingo. No hay gente de aquí que nos gente estamos de, saludando. Eh, eh, eh, de la gente de Pimentel. De la gente que ha salido de Él sí, de Pimentel. Y hay muchachos de aquí, de, de Pimentel. <ríe> <ríe> y que huélalo. Entonces, mira Néstor Bríncalo. Bríncalo. <ríe> Robertico, para mí. En Ese momento, por pues, cierto, pues, o sea, hablando sobre eso que pasó la vez, se lo comieron. Tú no te acuerdas cuando vino aquí con ayuda a ese, a ese sector que no lo recibió, me acuerdo como ahora, y la gente de las redes se lo comió. Ah, pero ahora no. Ahora no, no ahora, ahora, no, ahora, no, no ahora lo paso de un país pasó su vida. Eh. ¿Eh? Hasta los hijos lo quieren más. Si tiene, si tiene, ¿Eh? lo quiere más todo el mundo. Lo quiere ahora. <risa> Hasta su papá. Hasta su... Ay, <risa> ay, ay, ay. Quiero darle un besote a aire que, que está viendo este programa. Ni, eh, ni beso eh, puede tirar uno ya. No, ya ni beso puede tirar. Señores, eh. no esto <risa> es lo último. No, pero ahora <risa> me voy a dejar yo el gozo porque no me lo ven. <risa> no, sabe, ¿Sabe por qué me gusta la, la mascarilla en un sentido? Nadie sabe si yo tengo corte o no. Entonces, ahí está. ¿no? Vaya, <risa> vaya, vaya flaco, vaya, Laila sabe